Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta. El nombre que no suena mucho, el de la princesa Corina. Hasta 2012 tenía una empresa en Reino Unido, hasta entonces declaraba que su domicilio habitual era España. Tras salir las informaciones que la vinculaban con el rey y ese famoso viaje a Botsuana, Corina cierra esa empresa y su nombre aparece por primera vez en una offshore en Malta. La conocimos por ser la amiga del rey emérito, la asesora Corina y precisamente para llevar a cabo esas labores de asesoría tuvo esta empresa en Reino Unido entre 2005 y 2012 y en la que aparecía que residía en España Una empresa que desapareció justo después del famoso viaje del rey a Botswana en el que estuvo ella también y en el que el rey se rompió la cadera y tuvo que volver de urgencia para ser operado Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir en declaraciones al New York Times, Corina definió su relación con el rey de amistad y aseguró que su presencia en los viajes reales era como asesora del gobierno en temas relacionados con Oriente Medio. Al mismo tiempo que estaba en activo la empresa de Reino Unido, en 2010 se crea una offshore en Malta que se llamaba Exactamente Igual, empresa en la que aparece el nombre de Corina por primera vez en 2013. Y justo después de Botswana y de todas las informaciones que la relacionaban con el rey, su domicilio cambia a Mónaco. En 2014, la princesa Corina deja su firma en los papeles del paraíso para liquidar también esta empresa. En esos Paradise Papers hay unos 600 residentes en España. Muchos de ellos no son gente conocida, no tienen un interés público, pero sus entramados nos permiten descubrir cómo operaban su modus operandi. Hay familias que usan los fideicomisos para ocultar propiedades a la hacienda pública hasta que son repartidos en herencias o recuperados. Si hay algo común entre los españoles que operan en estos territorios de baja tributación es la utilización de la figura de los tras o fideicomisos. Se crea una sociedad... Llámese TRAS, por ejemplo, en Singapur, y esa sociedad es la que va a ser titular de una serie de acciones o participaciones de diferentes sociedades en diferentes paraísos fiscales. Con un objetivo claro. Tienen como único objetivo ocultar quién es el verdadero titular de todos esos bienes. Es que la intención es minimizar la carga fiscal. Esto es evidente porque tener un fideicomiso es legal siempre que se declare Hacienda. La agencia tributaria lo que debe hacer es un mayor esfuerzo respecto del trabajo en relación con estas, con estas cuestiones. Los papeles del paraíso que ponen en evidencia, desde luego, a los controladores de los respectivos países europeos. ¿no? Una lucha difícil por la opacidad la capacidad que las caracteriza.